No es que lo oímos de un cuento No es que lo escuchamos de las noticias Lo que nosotros te estamos predicando Es una experiencia que nosotros pasamos Es una experiencia donde nuestros corazones Fueron transformados ¿Sabes? Dentro de mi corazón había amargura Dentro de mi corazón había tristeza Porque yo no encontraba la respuesta Como aquella mujer Y yo mu muchos años estuve triste Y muchas veces el hombre es como el payaso porque pintan una cara de alegría, pero por dentro tu corazón está destruido, muchas veces tú sonríes, pero tú sabes que tal vez estabas llorando en tu cuarto, muchas veces sales y saludas a tus vecinos, muchas veces nosotros vemos a las personas, pero dentro de ti te sientes destrozado, dentro de ti sientes que no puedes dentro de tu corazón sientes que todo se ha acabado pero yo sé que tú me escuchas y yo quiero decirte que hay alguien que te dice dame hijo mío tu corazón y mire tus ojos por mis caminos que esperas para recibir a Dios que te detiene para conocer el poder de Dios hay algo que Dios tiene para ti hay un regalo que si tú lo abres transformará tu vida que se llama salvación, que se llama poder de Dios, que se llama Espíritu Santo, que quiere ser tu acompañante a donde quiera que tú vayas Solamente tenemos que reflexionar Yo siempre lo que hago y siempre que predico lo comparto Ahorita que estaba aquí yo miraba los cielos Siempre lo hago cada vez que camino Y siempre analizo el versículo de David que decía Cuando veo los cielos obra de tus dedos La luna y las estrellas que tú creaste digo que es el hombre para que en él pienses, y el hijo de hombre para que lo visites, yo veía las nubes, yo veía la luna, y yo decía, como un Dios tan grande, tiene misericordia de cada uno de nosotros, como un Dios tan grande, nos ve, y se acuerda de nosotros, porque Dios insiste tanto en nosotros, porque Dios insiste tanto que le des tu corazón, dice la Biblia que Él no retarda su promesa, sino que quiere que todos nosotros, Procedamos al arrepentimiento. ¡Aleluya! ¿Sabes algo? Yo no sé qué tú has hecho. Yo no sé las fallas que tú has hecho. Pero yo sé que Jesús es misericordioso. ¿Cuántos saben que Jesús es misericordioso en esta noche? ¡Eh, eh! Si tú has conocido la misericordia de Dios, yo te invito a que tú le des un aplauso al rey de reyes y señor de señores. Porque Dios es misericordioso. Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¡Aleluya! Se me viene una historia. Cuando Jesús estaba en la cruz Dice la palabra de Dios que Jesús estaba en la cruz Y la gente le decía, si tú eres el Hijo de Dios Baja de esa cruz para que creamos Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario La gente pasaba y le decía blasfemias Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario La gente se burlaba de Él Como Él siendo tan grande como siendo el Rey de la creación Se humilló tanto ¿Por qué Jesús aguantó clavos? ¿Por qué Jesús aguantó una corona de espinas? ¿Por qué Jesús no bajó de aquella cruz? ¿Sabes por qué Jesús no bajó de aquella cruz? Porque Jesús te estaba viendo a ti. Porque Jesús estaba viendo tu dolor. Porque Jesús estaba viendo tu pecado. Porque Jesús estaba viendo tu enfermedad. Por eso a pesar de que Jesús le dolía. Por eso a, a pesar de que Jesús decía, Padre, ¿por qué me has desamparado? Por eso, a pesar de que Jesús decía, si es posible, aparta de mí esta copa. porque Jesús, a pesar de que se sintió débil, por qué no bajó de la cruz? ¿Sabes algo? Porque aquella sangre que estaba derramando era para perdonarte y a, a ti y a mí. Aquella sangre que Él estaba derramando es para librarnos del infierno. Dios no creó el infierno para el humano. Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero ¿sabes algo? Dios no te condena cuando te ve, Dios no te juzga, Dios no te señala Porque cuando trajeron a aquella mujer, Jesús dijo ¿Dónde están los que te condenaban? Porque Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra Nosotros no te estamos juzgando, Dios no te juzga a través de su palabra Porque dice la Biblia que Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él la sangre de Cristo no es para condenarte La sangre de Cristo no es para mandarte al infierno La sangre de Jesús es para levantarte La sangre de Jesús es para limpiarte Para hacerte un hombre nuevo Para cambiar tu lamento en gozo Para cambiar tu tristeza en alegría En regocijo A mí muchas veces como joven me dicen Ven, vamos a una quinceñera. Muchas veces voy pasando por las calles y me dicen Ven, vamos a tomar ...porque aquellos jóvenes se emocionan por un momento... ...muchas veces yo iba a las quinceañeras y cuando regresaba... ...veía los problemas que había en mi casa... ...veía cómo mis padres se, se peleaban, cómo mis padres se insultaban... ...tal vez me alegraba por unas horas... ...pero cuando llegaba a mi casa lloraba en mi corazón... ...me metía a mi cuarto y no quería vivir... ...y yo decía dentro de mi corazón, yo quiero ser feliz... ...persona que me escucha, si en realidad es feliz en realidad eres feliz con el carro que tienes, en realidad eres feliz los años que has vivido, en realidad tú eres feliz, en realidad tu corazón se alegra verdaderamente. Hasta que yo conocí la verdadera felicidad, porque la verdadera felicidad no es cargar una caguama, la verdadera felicidad no es fumar un cigarro, la verdadera felicidad... ¿Sabes qué es? Es tener a Cristo en tu corazón Más que cargar una caguama, más que cargar un cigarro Es un privilegio cargar la palabra de Dios en tus manos En vez de traer una pistola para defenderte Dice la palabra de Dios que no es con espada ni con ejército Sino con su Espíritu Santo Y yo quiero decirte que tú no vas a cambiar con la ayuda del hombre Esta ciudad no va a cambiar con la ayuda de la policía Esta ciudad es transformada por el Espíritu de Dios Muchas veces nosotros, como seres humanos, me ha tocado ver muchas personas que solamente se quejan de Dios Me ha tocado ver muchas personas que solamente se acuerdan de Jesús en el día de abril Solamente se acuerdan en la Semana Santa, solamente se acuerdan de Jesús en el día de la cuaresma Pero sabes algo, Jesús no se acuerda de ti solamente en abril Jesús no se acuerda de ti solamente en diciembre Jesús piensa en ti cada día, ¡Aleluya! Jesús se acuerda de ti cada segundo, Jesús te ve y tiene misericordia de ti, Jesús cada segundo quiere transformarte, Jesús cada segundo quiere llenarte con el poder de su Espíritu Santo. Estoy muy alegre porque yo nunca me imaginé predicar la palabra de Dios, yo nunca me pasó por mi mente y creo que cada uno de nosotros los que conocemos a Jesús nos imaginamos estar un día en este lugar. ¿Sabes algo? Yo a los jóvenes que escuchan, los jóvenes que nos oyen predicar, yo siempre les digo, muchos jóvenes quisieran ser tú, pero ya no pueden ser tú. Muchos jóvenes que han muerto quisieran ser tú, quisieran sentir la vida tan solo un minuto. Muchos jóvenes quisieran volver a vivir, que tal vez murieron, que tal vez los atropellaron. Muchos jóvenes quisieran ser tú. ¿Sabes por qué? Para conocer a Jesús Tan solo un minuto para decirle a Dios Dios perdóname Dios ten misericordia de mí Muchos jóvenes quisieran, muchas personas Quisieran ser nosotros Para conocer a ese Dios Que tú y yo conocemos Dice la palabra de Dios Que Jesús estaba en aquella cruz Y había dos ladrones Al lado de Él Uno a su izquierda y otro a su derecha Y uno de los ladrones decía y le condenaba, más uno estaba diciendo no temes tú a Dios y aquel ladrón empezó a decir justamente nosotros padecemos nosotros estamos recibiendo este castigo porque nosotros hemos hecho cosas malas aquel ladrón estaba reconociendo que se encontraba en aquella cruz por causa de sus malos hechos pero sabes algo, aquel ladrón decía yo sé que he pecado Jesús yo sé que he robado, yo sé que soy ladrón yo sé que tal vez soy el hombre más miserable en este mundo, pero aquel ladrón en el borde de su muerte dijo, acuérdate de mí. Aquel hombre estaba reconociendo y le decía a Jesús, Jesús, tal vez no te busqué mientras tuve la oportunidad. ¿Por qué te busco cuando ya voy a morir? Pero yo te digo algo, Jesús, acuérdate de mí. ¿Y qué le respondió Jesús? Jesús no le dijo, no, ya no te perdono. Yo nunca veo a Jesús diciéndole, no, yo, ya no te puedo perdonar. Yo veo a un Jesús diciéndole, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque a Jesús no le importó lo que aquel hombre había hecho. A Jesús no le importó si aquel hombre había robado. Jesús estaba viendo el corazón de aquella persona. Y en esta noche Dios ve tu corazón. En esta noche Dios ve tu corazón que está hambriento. En, en esta noche Dios ve tu corazón que necesita... Una palabra que necesita un abrazo Que necesita una sanación por parte de Dios Dice en el libro de Samuel Que Jehová no mira lo que el hombre mira Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová que mira Jehová mira el corazón Cuando tú analizas este versículo Aquí Dios te está diciendo Yo no miro como te mira el hombre Yo no te juzgo como el hombre te juzga yo no te juzgo por tu ropa, yo no te juzgo por tu estatus social Yo no te escojo si tú eres pobre, si tú eres rico Cuando yo quiero levantarte yo no estoy mirando si tú tienes un carro o no tienes un carro Cuando yo te digo dame hijo mío tu corazón yo no estoy fijándome si tú traes dinero en tus bolsillos Eso es lo que estaba haciendo Jesús y eso fue lo que Dios le dijo a Samuel No te mires en lo de afuera, fíjate en el corazón ¿Y sabes algo? Dios en esta noche mira tu corazón, yo sé que tú me oyes, ahí donde estás, y ahí donde estás dile a Jesús, Señor Jesús yo te invito a mi corazón, Señor necesito esa presencia, quiero de tu salvación, te acepto como mi único y suficiente Salvador, transforma mi vida, yo quiero conocerte, yo quiero ser lleno de tu presencia, yo quiero ser transformado por tu poder. Yo, quiero, yo te invito a que tú te pongas de pie, los que estamos en este lugar, y quiero terminar con este versículo de la palabra de Dios. Rápida, a mi hermanito Omar, que pase aquí conmigo, para que nos ayude a hacer una oración breve por esta colonia, para que Dios traiga salvación a cada uno de los vecinos, para que el Espíritu Santo sea el que toque. A Cada una de las personas la pira, el pastor se me ayuda a ministrar ahí con la guitarra. Algo cierra tus ojos ahí donde estás, Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios, porque sabemos que tú eres grande. Dios, sabemos que tu palabra, Señor, nunca vuelve vacía, Padre. Señor, yo sé que tú le has hablado a un corazón en esta noche, Padre Espíritu de Dios, adoramos tu nombre, Señor Padre, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos por esta campaña, Dios que, que tú, Dios, seas el que toque las vidas, Padre Que tu presencia sea la que transforme los corazones, Padre Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús Te damos gracias, Dios, porque tú eres grande Porque tú eres misericordioso los que estamos aquí, yo te invito a que tú cierres tus ojos y le digas a Jesús, Jesús, necesito de tu presencia, Jesús, tú conoces mi corazón, tú conoces mi vida delante de tu presencia, para ti no hay nada oculto, para ti no hay nada, Señor, que se esconda. Por eso en esta noche te invitamos, Espíritu Santo, a que tú, Dios, a cada vecino que te escucha, tal vez en las ventanas, a aquella persona que va pasando, Dios, se le quede sembrada, Señor, esta palabra en su corazón, de que un día, Padre, reconozca sus pecados, que un día, Padre, sea libertado, Señor. Padre, te pedimos por ciudad, Juárez, que tú rompas las cadenas. Señor, te pedimos que tú te lleves todo espíritu de muerte, Dios. Declaramos vida y vida en abundancia, Dios. Declaramos que tú traes cosas grandes sobre esta ciudad, Padre Declaramos que tú levantas una iglesia poderosa Una iglesia llena de la unción de tu Espíritu Santo, Padre Una iglesia que se siga moviendo, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús Espíritu Santo llena Aleluya Transforma, Señor, transforma Llena, Señor, el corazón vacío Aquel corazón que está clamando, Señor Está gimiendo padre desde lo profundo aquella voz de auxilio es la voz que hoy llega de tu presencia señor hay corazones que están gimiendo, hay almas que se están perdiendo señor pero tú has venido a rescatar lo que estaba perdido señor lo que ya nadie daba cruz del Calvario mi Cristo, tú has dado el precio más alto, el precio de sangre.